Pues si os parece, empezamos. Buenos días, buenas tardes ya, a todos y a todas. Y muchas gracias por asistir a esta convocatoria, a esta rueda de prensa, con motivo de la entrada en el Congreso del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para el año 2023. Bromeábamos el equipo antes de entrar en la sala, que habitualmente siempre se asocia al ministerio con una institución ...pues que sea más gris o más antigua o de hombres de negro, ¿no? Y justamente hoy vamos a innovar también en esta rueda de prensa... ...y venimos innovando desde el principio y hoy también. Hemos preferido dar comienzo a la rueda de prensa... ...a pesar de que si las votaciones se desarrollan... ...voy a tener que ausentarme para, para ejercer mi, mi obligación como, como diputada... ...pero lo hemos visto mejor para poder facilitaros vuestro trabajo... ...que no eh, empezar a una hora intempestiva... Teniendo en cuenta que todo esto es una secuencia en la que du durante la tarde de hoy también la eh, ministra de Transporte, de Vivienda, Movilidad y Agenda Urbana va a dar la, la rueda de prensa de inversiones del ministerio más importante en esta materia del presupuesto. Y en el día de mañana eh, los delegados provinciales en cada una de las partes del territorio explican también las inversiones de forma provincializada. Si teníamos que, de alguna manera, correr la rueda de prensa más adelante, pues se hubieran visto obligado a alguno de sus compañeros a trabajar el sábado. Así que hemos preferido empezar hoy, aunque con esta connotación de que puede que durante el día de hoy me tenga que ausentar un ratito para atender unas votaciones, que además tienen mucho interés, creo que también para, para todos ustedes. Pues bien, el pasado martes tuvimos la oportunidad de daros a conocer las grandes cifras y también las grandes políticas y los principales objetivos que orientaban estas cuentas públicas, pero en el día de hoy ponemos a vuestra disposición toda la documentación que, como saben, es bastante prolija. Se acompaña de un conjunto de informes que invito a que lean con calma, porque realmente añaden una perspectiva muy interesante en relación a cómo las cuentas se alinean con el género, la infancia, la juventud o el desarrollo sostenible. De hecho, este año, y es una de las cuestiones que os quería comentar, incorporamos el informe del presupuesto verde, el informe de transición ecológica, que cuando puedas, Jaume, me lo traes, que no lo… Que no lo... está ahí abajo, ¿no? Que yo no lo veo, que lo tenéis ahí abajo, al que, al que luego también me podré referir. También conocen, porque así lo hemos ido informando a lo largo de las últimas semanas, cómo se comporta el techo de gasto de estas cuentas y el paquete fiscal que la acompaña. O bien también la senda de estabilidad que hemos marcado y que hemos denominado tasa de referencia en los objetivos que se ponen a las diferentes administraciones. Recuerdan que mantenemos desactivadas las reglas fiscales, pero creemos imprescindible seguir mandando un mensaje rotundo y de compromiso con la estabilidad de las cuentas públicas por parte de todas las Administraciones. Es una seña de identidad de este Gobierno y que, por supuesto, este presupuesto así lo cumple. También adelanto que de cara a facilitar esta lectura de los presupuestos y una comparativa que sea homogénea con el de años anteriores, Hemos identificado lo que llamamos presupuesto nacional, que es el presupuesto, digamos, que no contempla o que no contiene los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Y el presupuesto total ya incorpora estas partidas que, como ustedes saben, también se unen a las cuentas públicas. Así que hechas estas salvedades, eh, sería prácticamente imposible dar cabida en esta comparecencia a toda la información que tienen ustedes ya en su poder y por ello me voy a intentar concentrar en algunos mensajes algunas ideas novedosas que creo importante compartir con los medios de comunicación y con el resto de la sociedad el primer mensaje que quiero trasladar es que el, el gobierno vuelve a traer a las cortes por tercer año consecutivo un proyecto de presupuesto que somete a la validación de los diferentes grupos parlamentarios y, además, lo hacen para que entre en vigor, en tiempo y en forma. Y esto, créanme, que no es algo menor. Si recuerdan, los últimos presupuestos del anterior Ejecutivo, eh, los del 2018, se prorrogaron hasta 2020 y, desde entonces, cada año hemos traído unas cuentas públicas que, siempre después de su paso, por esta Cámara y por el Senado, han sido eh, cuentas que afianzan nuestra democracia y también que reflejan la mayoría de la representatividad que los diputados mantienen en estas Cámaras. Creo que es lo que nos pide la gente, lo que en este momento los ciudadanos le solicitan a la política es que nos alejemos de la crispación, del ruido o de la confrontación que no lleva a ningún lado y que pensemos en ello. Y en ella en sus necesidades en sus dificultades en definitiva que nos pongamos en su piel aportando soluciones para los problemas que tienen en el día a día y yo diría que además solicitan que lo compatibilicemos con el afrontar los principales desaf desafíos que tenemos como país y que tenemos como proyecto europeo yo lo resumo esto en una frase sencilla tenemos que ser capaces con estos números de atender lo urgente pero también de seguir avanzando en lo importante. Así que este primer mensaje el Gobierno cumple y lo hace, como digo, trayendo un presupuesto que da estabilidad y seguridad en un contexto el que ustedes conocen desgraciadamente internacional de incertidumbre y de volatilidad. Estabilidad a la interna, porque las cuentas públicas son el principal antídoto contra las tensiones económicas que está generando esta guerra. Antídoto contra la pobreza, contra la desigualdad y, por tanto, contra la desesperanza, que son, en definitiva, el caldo de cultivo del populismo, como me han escuchado muchas veces. Pero también estos presupuestos lanzan un potente mensaje de estabilidad cara al exterior, porque son el mejor aval del dinamismo de la economía y la garantía de que nuestro país cumplirá con sus compromisos de consolidación fiscal al igual que estamos cumpliendo con nuestros compromisos con europa en el marco del plan de recuperación son la muestra de que este gobierno practica una política fiscal y presupuestaria responsable seria y prudente al contrario de lo que ocurre en otros países o de lo que propugnan otras formaciones políticas aprobar estos presupuestos en tiempo y en forma no se les escapa adquiere un plus respecto a años anteriores y por ello esperamos que a partir de este momento el diálogo sea franco sea constructivo que prime el sentido de estado y la lealtad hacia los compatriotas en definitiva a los que representamos por encima de cualquier otra consideración segundo mensaje que me gustaría compartir el gran objetivo de las cuentas públicas es doble primero avanzar en justicia social y en eficiencia económica proteger a la clase media y trabajadora de nuestro país a los colectivos más vulnerables y también como no a nuestro tejido productivo porque las cuentas están diseñadas para acompañar para ayudar a la sociedad española a transitar un momento de dificultad provocado por la guerra ...especialmente por la elevada inflación y la consiguiente subida de precios. Y para ello también aprovecha los grandes retos del país para avanzar en competitividad. Este elemento y este binomio es muy importante porque creo que es fundamental comprender el alcance de esta expresión. Por un lado, avanzar en justicia social para evitar lo que sucedió con la gestión de la crisis financiera... En la que una parte del país se empobreció y quedó descolgada de la recuperación. Saben ya, y lo saben los ciudadanos por la pandemia, que ya en aquel momento ofrecimos una respuesta diferente, en la que eh, realmente pusimos en valor, sobre todo, la calidad de los servicios públicos y que facilitó una respuesta más rápida, más intensa, por ejemplo, con los ERTE o con la prestación por cese de actividad de autónomo. De hecho, eh, tanto el nivel de empleo como el nivel de PIB se recuperaron de una forma mucho más rápida de lo que había ocurrido con la anterior gestión de la crisis financiera. Ahora, en esta ocasión, también tenemos claro que hay que perseguir un reparto justo de las consecuencias de esta guerra. Y eso significa que quienes tienen más renta, más patrimonio, en definitiva, más capacidad económica, tienen que tener un plus de responsabilidad en este momento hacia el resto de los ciudadanos. Y no lo digo yo ni el Gobierno, lo dice la Constitución. De hecho, la Carta Magna establece que todos tenemos que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con esta capacidad económica. Es decir, que aquellos que tienen más aporten en consecuencia para que los que son vulnerables no se queden descolgados, no se queden atrás. Es lo que denominamos justicia fiscal, que es la base de la justicia social, de la cohesión o de la vertebración de la sociedad. Es la que trasluce el modelo al que un ejecutivo pretende aspirar. Es un principio, por tanto, constitucional, que es la base de nuestro contrato social. Pero la justicia social y la eficiencia económica no solo no son contra, contrapuestas, sino que son las dos caras de la misma moneda. No es posible lograr una sociedad cohesionada sin una base económica que sea robusta, que sea diversa, sin un tejido productivo que se orienta a la innovación, a la digitalización, a la sostenibilidad medioambiental, en definitiva, a los grandes sectores de transformación de las próximas décadas. Y no es posible, a su vez, que una economía crezca de forma equilibrada en una sociedad que consiente o permite la desigualdad o que hace que la pobreza se perpetúe, que deja sin oportunidades a los colectivos más vulnerables o que permite que su clase media se debilite. En definitiva, que no aprovecha el potencial de todos y todas para impulsar este país. Con todos y con todas somos más fuertes y por tanto avanzaremos mejor y más deprisa. Y se lo han escuchado al presidente en muchas ocasiones. La clase media, la clase trabajadora, constituye la médula espinal de nuestra sociedad. Son quienes proporcionalmente contribuyen más al desarrollo económico y a la cohesión social. Algunos piensan que son las élites económicas las que construyen el país. Otros y otras pensamos que son la mayoría de los ciudadanos, las que permiten avanzar, las que impulsan y las que empujan al país hacia la prosperidad. Por tanto, este presupuesto tiene como objetivo justamente consolidar esa mayoría social, transformar nuestro modelo productivo, hacerlo más resiliente y, por tanto, ser más sostenible, más innovadores y más productivos. Saben que durante la legislatura venimos desplegando toda una serie de reformas estructurales que están abundando en esta cuestión, pero ahora con el impulso que estamos dando a estas políticas agravadas por el conflicto bélico, estamos también llamados a acelerar muchas de estas transformaciones. ¿Y cuál de ellas son especialmente importantes? Lo saben, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la economía circular o las que tienen como base reforzar las capacidades estratégicas de España y también de Europa. Y les decía que el objetivo justamente ayuda a la sociedad española a transitar esta complicada situación donde la inflación, con la subida de precios, es una de las grandes preocupaciones de las familias, de las empresas y, por tanto, del Gobierno. Como conocen, a lo largo de los últimos meses, no me voy a detener, hemos desplegado medidas por importe de 35 mil millones de euros, equivalente al 2,9% del Producto Interior Bruto de la riqueza de nuestro país. Según un informe del Cintanque Europeo, España es el sexto país que más fondo ha activado en relación con su PIB para paliar las consecuencias de la guerra. Los últimos datos de inflación del mes de septiembre reflejan una ligera tendencia a la moderación y, de hecho, nuestro país se encuentra por debajo de la media de la zona euro. Pero siempre decimos que el escenario es global y es tan volátil que preferimos pecar de prudente. Por eso, estas medidas que proponemos no solo persiguen combatir la inflación, también buscan mitigar la desigualdad y la pobreza que se pueda derivar porque sabemos que esta inflación, cómo no, afecta de forma más importante a los que son más vulnerables. Los datos pre preliminares avalan precisamente que es sobre las rentas bajas, donde las medidas que estamos impulsando permiten contener más la inflación. En concreto, casi nueve puntos en las rentas más bajas, es decir, por debajo de 21.600 euros. ¿Y qué medida? se incorporan justamente para proteger a esta clase media, trabajadora, a los vulnerables, a las pymes o a los autónomos, que también son un eh, principal colectivo para estos números. En primer lugar, el refuerzo del estado del bienestar. Puede parecer una obviedad, pero después de la pandemia creo que es evidente que no lo es. El estado del bienestar se constituye como la red de seguridad de las que disponen los ciudadanos, ...cuando las circunstancias vienen, vienen maldadas... ...la sanidad, la educación, justicia gratuita... ...política de vivienda, la seguridad de un país... ...en definitiva todo aquello que permite... ...al menos en lo básico que seamos iguales... ...por eso es bueno contar con unos servicios públicos fuertes... ...de calidad para garantizar esta igualdad de oportunidades... ...y la cohesión social y territorial... ...porque a nadie se le pregunta... Cuando llega a un hospital público por su cuenta corriente, se le pregunta por qué viene usted al servicio sanitario. ¿Y saben cuánto supone el coste medio de una hospitalización en nuestro país? Más de 5.000 euros por ciudadano y hospitalización. O el coste medio de un procedimiento quirúrgico con gran variabilidad, 7.500 euros. ¿Saben cuánto cuesta el ingreso hospitalario, por ejemplo, en una cama UCI, en una persona que haya tenido la COVID casi 20.000 euros. Así que imaginen que tuviéramos que tener en el banco estas cantidades eh, digamos que apalancadas para hacer frente ante una situación de enfermedad o ante los estudios de nuestros hijos y algunas personas saben exactamente que no se pueden permitir ni nunca nos podríamos permitir llevar a nuestros hijos a una universidad privada. Por tanto, reforzar los servicios públicos no puede ser nunca visto como un lastre para la economía o un despilfarro que las sociedades no se pueden permitir. Esto lo propugna con bastante frecuencia, de forma velada o no tan velada, las formaciones de derecha. Los servicios públicos para nosotros son la garantía de derechos ciudadanos, son parte del dinamismo económico, son motor de empleo directo e indirecto y son tractores de innovación. Y, por tanto, actúan como un importante factor de renta indirecta para los hogares, contribuyendo a liberar parte de las economías domésticas en un momento tan complejo como el actual. Quédense ustedes con el siguiente dato. Para 2023, los servicios públicos, sin incluir pensiones, suponen un aumento de renta disponible de, como mínimo, 11.000 euros para un hogar con dos adultos y, por ejemplo, uno o más niños. Es decir, un 21% de renta disponible adicional si no se consideraran el uso de estos servicios. Es por eso que son la mejor garantía. Y verán, no solamente se trata de esa cohesión en relación con los niveles de renta, se trata también de una cohesión intergeneracional. Porque la dignidad de la calidad democrática de una sociedad se mide también, en gran medida por el trato que dispensamos a nuestros mayores. Y el conjunto de la sociedad, jóvenes y personas no tan jóvenes, queremos que nuestros padres, queremos que nuestros abuelos, no, no vean empeorada su situación por motivo del incremento de los precios. No vean perder calidad de vida en los momentos, digamos, en los que tienen que tener tranquilidad y disfrutar en la medida de lo posible. Y de hecho, en estos presupuestos, las partidas para, pensión, para pensiones en general se incrementan un 11,4%. La mayor parte para cumplir el compromiso de revalorización, pensiones contributivas y no contributivas, y también para cumplir con el Pacto de Toledo. Será en noviembre, cuando conozcan el dato definitivo, en cómo se actualizan estas pensiones, pero la previsión que hemos incorporado al presupuesto está en el entorno del 8,5%. Una novedad muy destacada en esta política de pensiones es que por primera vez en más de una década, desde hace 13 años, volvemos a aportar recursos al fondo de reserva y, por tanto, a la hucha de las pensiones. Todo ello lo hacemos sin incrementar el déficit de este subsector. Y, por tanto, gracias a este mecanismo de equidad intergeneracional, como saben ustedes, recientemente aprobado también por ley, se aportan casi 3.000 millones de euros para la tranquilidad y la certeza sobre la sostenibilidad de las cuentas de pensiones en el futuro. Nos ocupamos, por tanto, no solo del presente, también del futuro de nuestros mayores. El ingreso mínimo vital, se revaloriza un 8,5% porque su importe está también alineado con las pensiones no contributivas. En esta misma línea de protección a las personas vulnerables, el IPREN crece 3,6%, eh, es decir, se sitúa en 600 euros mensuales a partir del 1 de enero. Saben que este IPREN es una referencia para las ayudas, para los subsidios o para calcular el límite de renta cara a acceder a otras prestaciones. El incremento, por tanto, de este indicador va a beneficiar a casi un millón de personas. También elevamos la cuantía de la prestación contributiva por desempleo del 50 al 60% de la base reguladora a partir de los seis meses. Y esto significa en la práctica que unos 3.000 parados que están en esta situación recibirán un promedio de 100 euros más al mes, como, digo, como media de ese colectivo. La partida para dependencia se incrementa en 600 millones, con 300 millones en el nivel mínimo y otros 300 en el nivel conveniado. Además, se añade una subida de 18 millones para la dotación de las cuotas sociales de las cuidadoras no profesionales. Recuerdan una medida que revertió este Gobierno después de que el Partido Popular dejara sin cotización a estas mujeres. Para que se hagan una idea, el esfuerzo que el Gobierno ha hecho en un pilar, del estado del bienestar, como es la dependencia, desde que llegó el presidente Sánchez, ha sido un incremento de un 152% en esa partida. La ha más que doblado a lo largo de los últimos tres presupuestos. También un elemento importante para la mejora de la calidad de nuestros mayores es una partida de 822 millones que van dirigidos a apoyar la desinstitución desinstitucionalización, es decir, intentar que no sea la institucionalización la forma de cuidado de nuestros mayores y mejorar los equipamientos del cuidado de larga duración. En definitiva, con esta política de 822 millones lo que pretendemos es tomar nota del aprendizaje que hemos tenido en la pandemia. Las residencias de mayores no estaban preparadas justamente para hacer frente a una situación como ha sido la del contagio dentro de nuestras residencia, las condiciones de aislamiento que se tenían que producir han permitido o de alguna forma no han eh, podido impedir que el virus se propagara en los primeros momentos con una mayor facilidad. Por tanto, ese aprendizaje nos lleva a mejorar este tipo de infraestructura, este Gobierno aprende y no hace como otros gobiernos, y saben a qué me refiero, que niega una y otra vez esta situación. La protección a familias y también a la infancia eh, se incrementa en 51 millones, eh, perdón, se incrementa en, eh, y llega hasta los 199 millones, mientras que la política contra la violencia de género, siempre de actualidad desgraciadamente, se incrementa con 51 millones adicionales y alcanza los 260 millones. Es la partida más importante que hemos tenido nunca en unas cuentas públicas. Al plan corresponsable, para permitir la conciliación, se destinan 201 millones, de los que 190 se transfiere y se gestiona por parte de las comunidades autónomas. La educación pública, uno de los pilares de la sociedad, crece un 6,6% sobre todo a costa del presupuesto que hemos denominado nacional, es decir, sin fondo europeo. Si excluimos la dotación de este mecanismo de recuperación, quiero decirle que la política crece un 21,8%. Esto significa que el presupuesto que a pulmón se aporta por parte del Gobierno de España, sin la ayuda europea, sube ni más ni menos que en un 21% y, por tanto, da una idea de la envergadura que le concede este Ejecutivo a una política como esta. Se destina de ella 400 millones más para becas y ayuda al estudio. Alcanza esta partida los 2.548 millones. El objetivo no es solamente facilitar la permanencia en el sistema educativo y la garantía de las personas, sino también eh, ser capaces de que más personas se incorporen dentro de esa partida. Lo que, lo que aspiramos es, desde luego, a la progresión social de nuestros jóvenes, porque hacer efectivo el principio de que realmente la educación sea de acceso eh, en igualdad de oportunidades para todas las personas, significa no perpetuar las desigualdades y, por tanto, que no pasen la pobreza de generación en generación. Es evidente que una persona con capacidad para poder culminar sus estudios tiene más oportunidades de integrarse en un eh, mercado laboral que le puede dar condiciones de menor precariedad y, por tanto, cómo no, avanzar en lo que sus padres vivían. En el año 23, como novedad, les digo que vamos a crear una ayuda al estudio por necesidad extraordinaria que se dota con 200 millones y que va dirigida a las familias en los que los hijos, hijas tienen que desplazarse para estudiar o que tienen alguna necesidad educativa específica por algún tipo de dificultad. También vamos a destinar 121 millones al programa PROA, que nos está permitiendo combatir el abandono escolar. Las últimas cifras que se publican por los organismos externos son bastante esperanzadoras en este sentido. Ponemos en marcha un nuevo programa, el programa Código Escuela 4.0, que va a contar con 300 millones de euros. Y el objetivo es que desde pequeños nuestros alumnos y alumnas se formen en conocimientos de programación para que cuando finalice la educación obligatoria hayan adquirido habilidades y competencias en estas materias. Desde la escuela nos preparamos para el futuro. Avanzamos en la extensión del primer ciclo de educación infantil de titularidad pública, con 136 millones. Y una cuestión que también considero relevante es que reforzamos la dotación para combatir el acoso escolar. Multiplicamos por cuatro la partida que teníamos previamente, pasando de 5 a 20 millones de euros. Y yo creo que pone de manifiesto la preocupación y el compromiso que el Gobierno tiene en este ámbito. En política sanitaria incrementamos el presupuesto un 6,7% hasta los 7.049 millones. Destaco en este ámbito 500 millones de transferencias para comunidades autónomas al objeto de que se inviertan en infraestructura para la atención primaria, para nuestros médicos y médicas de familia, nuestra enfermería de familia y también para la salud mental. Saben que en los años previos hemos destinado gran parte del plan de recuperación a la innovación tecnológica y la renovación de la tecnología de alta capacidad en nuestros hospitales. Pues este año ponemos el acento en el nivel más resolutivo, el de la atención primaria y que también tiene más extensión a lo largo de todo el territorio. Igualmente, complementamos estos 500 millones con otros 173 que se dirigen también a este nivel asistencial para el desarrollo del marco estratégico de atención primaria, una competencia con las comunidades autónomas o de las comunidades autónomas, pero en la que el Gobierno de España también está aportando fondos. Consolidamos 44 millones para seguir ampliando la prestación de los servicios de salud bucodental, 24 millones para financiar el convenio que implanta la prontoterapia, una tecnología de última generación en, en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Y también tenemos una partida para la cuarta dosis de vacuna, donde se consignan 1.116 millones, en este caso procedente del programa REACT Unión Europea. En vivienda, el presupuesto crece un 5,4% y además con partidas muy concretas que tienen que ver con la eficiencia energética de los hogares, un elemento primordial para contribuir a la economía familiar. Para ello vamos a destinar 1.600 millones para la construcción de viviendas en régimen de alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Dentro de esta partida quiero destacar que algunas de ellas lo que pretenden es favorecer la emancipación de nuestros jóvenes en donde la vivienda sigue siendo una línea roja, sigue siendo lo que se expresa como la principal dificultad para que abandonen los hogares paternos y maternos. De ahí que volvemos a incluir la dotación de 200 millones de euros que se destinan al bono joven al alquiler con el ruego a las comunidades autónomas de que lo pongan a disposición de la población joven a la mayor brevedad. Hay asimetría en la transferencia de este dinero al conjunto de la población. Igualmente, 260 millones para que la empresa del suelo pueda impulsar eh, la promoción de vivienda también en alquiler asequible. Y siguiendo con la línea de apoyo a hogares, incrementamos, eh, eh, eh, tenemos un incremento de 102 millones en la partida de bono social térmico, esto significa mayor compromiso con hogares vulnerables, 698 millones para subvenciones al transporte, un 26% más, recuerdan que de lo que se trata es de eh, eh, dar gratuidad a la, a, a, al precio del abono y del título multiviaje en cercanía, rodalía y media distancia. Una medida que hemos convertido en estructural porque en este contexto no solamente queremos medir cómo esto ayuda a las familias, fundamentalmente estudiantes y trabajadores, que son los que más usan el transporte público, sino que también queremos ver el impacto directo que tienen en la movilidad sostenible, en el ahorro de energía y reducción de emisiones. Tenemos especial interés, al acabar el próximo año, en medir con indicadores precisos este impacto. También procedemos a la renovación de la dotación de 210 millones para el bono cultural, una medida dirigida a jóvenes que pusimos en marcha para dinamizar el sector de la industria de la cultura tras la pandemia. Creemos que en este contexto de inflación la familia puede tender a eliminar o a reducir gastos y por eso nos parece imprescindible dar continuidad a esta política que es sin duda un gran apoyo para este sector y por tanto que no se vuelva a ver perjudicado por el eh, previsible eh, incremento de la retracción de la demanda que se pudiera dar entre las personas jóvenes. Precisamente eh, para atender a nuestros jóvenes, a ese eh, horizonte de esperanza que tenemos para el futuro, los presupuestos aumentan los recursos que se dirigen a este colectivo tan importante de la población, alcanzando los 12.741 millones. Esto significa un 13% más de incremento para las políticas de juventud que respecto al presupuesto anterior. Este esfuerzo por mejorar esta calidad del Estado o el propio bienestar trata también de reconocer y devolver a los empleados públicos parte del enorme esfuerzo que han realizado estos años. No se trata solo de aplaudir como aplaudíamos los días, todos los días a las ocho de la tarde cuando estábamos en plena pandemia. Hay que demostrar esa voluntad política con hecho y, por tanto, en 2023 las retribuciones salariales aumentarán hasta un 3,5% en función de la evolución del crecimiento y también de la inflación. Una senda que hemos negociado con las organizaciones sindicales UGT y comisiones obreras porque entendemos la política desde este diálogo. Este pacto, que se ha alcanzado y que conocerán ustedes con más detalle en los próximos días, también contempla una subida adicional para este año 2022 del 1,5%, que se suma al incremento del 2% que ya se viene registrando en la nómina de los empleados públicos. Obviamente, esa mejora del 1,5% añadido se consolida para el año que viene y por tanto significa que nuestros médicos, que nuestros profesores, que los policías, que las enfermeras, por poner solo algún ejemplo, tengan una mejor posición de partida cara al año que viene. Creemos que es de justicia, pero sobre todo de calidad a la hora de proveer nuestros servicios públicos. Hasta ahora, He trasladado todo el capítulo que tiene que ver con las partidas que se orientan a la justicia social o al estado del bienestar. Pero ahora me voy a centrar en las partidas que avanzan sobre un nuevo modelo de crecimiento más robusto, más productivo y, por tanto, más sostenible. Hay dos palancas que yo diría principales. Por un lado, las inversiones reales que experimentan una subida del 33,1% la partida que más crece de todo el presupuesto respecto a la clasificación económica. En concreto, la inversión real aumentará de 8.919 millones, año 22, a 11.867, año 23. Nunca, nunca antes, unos presupuestos habían destinado tanto volumen a la inversión pública. Un esfuerzo que viene sobre todo, y esto es lo importante, del esfuerzo que hace el presupuesto nacional es decir el que no tiene fondos europeos porque representa el 73% de toda esa subida y con esto lo que estamos dejando es una senda para el futuro incluso cuando se retiren los fondos de recuperación y también actuando como motor en nuestra economía invirtiendo en aquella áreas, en aquellos sectores que nos permitan ser más competitivos, pero también más resilientes, también en aquellos en donde tenemos que ayudar a la inversión privada para que puedan seguir impulsándose. De otro lado, las inversiones previstas para el plan de recuperación, eh, eh, que en 2023 yo diría maximiza el papel anticíclico con el que se generaron, incorpora 25.156 millones de anualidad. Esto lo suman entre el plan de recuperación REACT Unión Europea y la adenda del plan de recuperación que recuerdan que en este momento estamos elaborando y estamos también conveniando con Europa. Un plan de recuperación en el que España, nuestro país, sigue siendo el más adelantado en cuanto a la recepción de fondos que se siguen ejecutando a buen ritmo y que ahora tenemos que acelerar. De hecho, a finales del mes de septiembre ya hemos autorizado un total de 43.686 millones, hemos comprometido 37.213 y se han reconocido obligaciones por 32.989 millones. Buena parte de estos fondos han ido a las comunidades autónomas, en concreto 18.920 millones. Por tanto, dos palancas muy importantes de transformación, incremento de la inversión y plan de recuperación con la correspondiente adenda, que sin duda nos van a permitir ayudar a la economía y afrontar este periodo con una mayor fortaleza, contribuyendo a la creación de empleo y al crecimiento económico. En este apartado ya les quiero recordar que las previsiones macroeconómicas que sustentan todas estas cuentas, y los subrayos están avaladas por la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Y señalan un crecimiento de nuestra economía robusto a pesar del contexto de incertidumbre. Para el año 2022 un 4,4%, para el año que viene un 2,1% de crecimiento. Estimaciones prudente y realista en un contexto internacional, geopolítico volátil, difícil, donde algunos organismos pro pro pronostican que algún socio europeo podría entrar en recesión. No es el caso de nuestro país, por mucho que algunos agoreros todo el día parezca que permiten hacer o que permiten generar un efecto llamado. De hecho, el martes pasado tuvimos ocasión de conocer datos de empleo del mes de septiembre que ponen de manifiesto que el comportamiento de nuestro mercado laboral sigue siendo favorable, a pesar de las dificultades y de la incertidumbre. Estamos ya acumulando 17 meses seguidos de aumento del empleo. España cuenta con 385.000 afiliados más que a principios de este año y con 729.000 afiliados más que desde que se superó el nivel de empleo prepandemia. Junto a este dato cuantitativo nos gusta resaltar el cualitativo porque también la reforma laboral ha contribuido de forma notable a la calidad del empleo y, por tanto, a la protección de renta. Tenemos dos millones de indefinidos más a finales del 21 y se mantiene un notable dinamismo en sectores de alto valor añadido de empleo cualificado como es la informática, telecomunicaciones, actividades profesionales, científicas o técnicas. Esto también contribuye a la sostenibilidad por la composición del mercado laboral de nuestro sistema de pensión. En este sentido, las previsiones que se incluyen en las cuentas continúan la tendencia a la baja en el desempleo. En concreto, se prevé pasar de una tasa de paro del 12,8% año 22 a 12,2% año 23. Y de hecho, lo dijo la vicepresidenta en la rueda de prensa, la previsión es que cierre el año, en el mes de diciembre que viene, por debajo del 12%, algo que no ocurría desde el tercer trimestre del año 2008. Entrando en las políticas de apuesta por el fomento del empleo y, sobre todo, las relacionadas con las competencias, habilidades o recualificación profesional, decir que la política de fomento se incrementa en un 5% alcanzando 8.029 millones. Destaco el aumento de 124 millones en formación profesional para el empleo una continuidad a la línea de crecimiento y de refuerzo que queremos dar para las competencias profesionales. Solo les doy un dato, en el año 20 al año 22 hemos creado 210.000 plazas para alumnos en la formación profesional y además orientadas a las nuevas titulaciones que tienen una mejor capacidad de integración de nuestros jóvenes en el mercado laboral. El programa Fomento de la Inserción y Estabilidad Laboral crece en 482 millones. Hay más de 4.000 millones para inserción e incentivación de la contratación. De ello, 2076 se destinan a bonificaciones para contratar personas con dificultades para la inserción en el mercado laboral. Serán más de 716.000 personas las que se puedan beneficiar de estas bonificaciones. La partida al desempleo a la contra decrece un 5,3% en consecuencia con esa evolución positiva del mercado del trabajo. Igualmente, las cuentas incluyen dotaciones para planes integrales de empleo en algunas zonas de nuestro país. En concreto, mantenemos 45 millones para Canarias, 50 millones para Andalucía y 15 para Extremadura y también 30 millones para la isla de La Palma. Otro elemento que creo que se puede subrayar son los 130 millones que por primera vez se consignan en estas cuentas públicas para hacer frente a la bonificación de las cuentas a la seguridad social de empleado y empleada de hogar tras su integración definitiva en el régimen de seguridad social. Recuerdan que ha sido un real decreto ley que hemos aprobado pues, hace escasamente un mes ...dentro de esta Cámara y que permite que estas personas, por ejemplo, puedan acceder a las prestaciones por desempleo y a otras prestaciones que hasta la fecha no tenían derecho. Las partidas para impulsar la economía social crecen un 99% alcanzando 67 millones. Transición ecológica, economía descarbonizada o la amenaza del cambio climático ya eran elementos que nos preocupaban mucho antes de estallar la guerra pero ahora adquieren un principal protagonismo y por tanto la eficiencia energética es protagonista de este presupuesto. Es por ello que esta política de industria y energía tiene un peso que se aumenta un 2,6% respecto al año anterior. Fíjense el dato, alcanza los 11.600 millones. Destaco dentro de esta partida el incremento de consumidores, de ayuda a consumidores electrointensivos una parte importante de nuestro sector industrial se aumentan en 65 millones y ya alcanza la cifra 244 millones de euros de subvención para esta industria. Subimos 50 millones para los créditos que se destinan a la línea de ayuda de incentivos regionales, ayuda para la financiación de proyectos de inversión productiva, especialmente generadores de empleo tecnológicamente avanzados. Y también en la parte que lleva el plan de recuperación, que se dirige a esta partida, quiero resaltar que se contemplan 455 millones para la instalación de puntos de recarga y también para la adquisición de vehículos eléctricos. Y también hay una partida importante que se dirige al combustible, a la pila de combustible, a la innovación en electromovilidad o a la recarga hidrógeno verde. En definitiva, casi 500 millones que van dirigidos a hacer posible que sigamos avanzando en esta materia. Hay igualmente 525 millones para el programa de rehabilitación energética de los edificios. 780 millones para el desarrollo de energías renovables innovadoras, que también se integren en las industrias y en los procesos productivos. 120 millones para la Administración para el plan de transición energética. O 118 millones, más de los que había el año pasado, hasta 673 para el proyecto de hidrógeno renovable. Una apuesta en la que este país está posicionado de forma clara para liderar esta tecnología. La partida para el comercio, turismo y pymes crece un 5,5%. En concreto, sube 160 millones alcanzando más de 3.000 millones de euros por primera vez en los presupuestos generales del Estado. Mientras que los fondos europeos eh, aportan 1.041 millones para la internacionalización de nuestra pequeña y mediana empresa. La política de infraestructura ecosistemas resilientes crece un 6,7% hasta los 12.635, un 15% si solo tenemos en cuenta el presupuesto nacional. Y me gustaría destacar por su singularidad 14 millones de euros más en política para, para la lucha contra los incendios y también para el cuidado de nuestros bosques, con un incremento en 17 millones para partidas que financian el reto demográfico y la lucha contra la despoblación, que alcanza los 4.439 millones de euros. Con ello, sumamos más de 12.800 millones en esta legislatura para combatir un problema que afecta, como conocen, a la vertebración y, por tanto, la cohesión territorial de nuestro país. Otras partidas relevantes, Transición Justa, 296 millones, Protección del Medio Natural, 73 millones o Transición Digital en el sector del agua, con 265 millones. Y en materia de infraestructura, sobre todo del Ministerio de Transporte, algo que yo sé que es de bastante interés para los medios de comunicación, esta tarde la ministra Sánchez va a explicarlo con todo detalle y solo avanzo tres epígrafes. Carretera, contemplamos una dotación de 2.290 millones. Ferrocarriles, las inversiones superan 5.408 millones. Puerto, 1.067 millones. Y la cuarta, infraestructura aeroportuaria, 826 millones. En el Ministerio de Transición Ecológica, inversiones hidrológicas alcanzan 1.114 millones, es decir, inversiones del agua. Obra de conservación del medio natural, 263 millones. Y para el fomento de la economía circular, tratamiento de residuos, habrá otros 250 millones. En este último capítulo que ahora les voy a subrayar, quiero poner en valor la apuesta por la ciencia que el Gobierno de España viene haciendo desde el comienzo de esta legislatura. Nosotros entendemos que no es posible el avance de la sociedad si no hay una política decidida en materia científica. Y además creemos que fue... Esta política, una de las que pagó de forma más clara los efectos de los recortes de la anterior crisis financiera y su forma de, de gestionarse. Y, por tanto, una política que nos ha salvado de perder la vida, de que nuestros mayores se vieran más eh, todavía dificultados eh, con motivo de la COVID, tenía y tiene que seguir teniendo un reflejo muy importante dentro de los números. Por eso, investigación desarrollo, innovación y digitalización, crece un 22,8%. Es decir, crece más de 3.000 millones, alcanzando ya los 16.328 millones de euros. Yo diría que es la política que, de forma más clara, está evolucionando para intentar no solo ya revertir los recortes, sino ser punta de lanza en áreas donde España tiene talento y tiene capacidad industrial para convertirse en un motor muy importante a nivel internacional. El presupuesto que se destina a ciencia nos va a permitir poner en valor la Ley de Ciencia que se aprobó en el año 22 dentro de este Parlamento y, por tanto, facilitamos la investigación en el Sistema Nacional de Salud, mejoramos las condiciones de los becarios. Y del personal que trabaja en el sector de la investigación, o ponemos en marcha programas de atracción y de retorno del talento que en su día se marchó fuera de nuestras fronteras para conseguir mejores oportunidades. También quiero destacar que no solo invertimos en capital humano, también lo hacemos en estructuras de investigación y, por tanto, creamos, por ejemplo, el Centro Nacional de Vulcanología, la compra de servicios de I.D. para los servicios forestales que es una prioridad, o la creación de la Agencia Espacial Española, que como saben es una prioridad. Dentro de este paquete quiero decirles también que ponemos en marcha un programa nuevo de 50 millones de euros que se dirige a las universidades españolas para incrementar en un 15% como mínimo las plazas para los alumnos de primero de medicina tenemos que crear desde el comienzo siendo esta una competencia de las comunidades autónomas pero creemos que tenemos que contribuir a que realmente podamos formar más de mil plazas para el próximo año de estudiantes de medicina por dos, por, por dos motivos uno porque son necesarios cara a las jubilaciones masivas que se van a producir y a las zonas que tienen dificultades de atracción de médicos eh, sobre todo en determinadas especialidades y dos porque hay muchos alumnos, muchas alumnas sobre todo, porque suelen ser mujeres, que tienen una clara vocación de cursar estos estudios y por motivo de una décima, dos décimas, ya saben del número clausus, se quedan fuera de cursar unos estudios que podrían realmente ser muy buenos también para el futuro de nuestro país. Igualmente, eh, último apunte a esta política, 1.458 millones para el programa de competitividad en la innovación y en la sostenibilidad industrial. De ella, en la adenda del plan de recuperación vamos a incorporar 333 millones nuevos para el PERTE de Salud de Vanguardia, 550 millones para el PERTE de Microchip y 500 millones para la descarbonización industrial. El sector de la cultura, otro de los sectores realmente perjudicados con motivo de la crisis anterior, uno de los más castigados durante la pandemia también, por la falta de movilidad, eh, incluso una política imprescindible para construir sociedades avanzadas, críticas o libres, también necesita un impulso añadido en este eh, presupuesto. Y por eso la política de cultura-deporte aumenta un 13,5%, alcanza 1.804 millones, con los 210 del bono cultural que ya he comentado, pero también, por ejemplo, con 40 millones para eh, un plan extraordinario de infraestructuras culturales. Este esfuerzo también lo vamos a plasmar en que tengamos edificios culturales que sean eficientes, eh, eficientes energéticamente y vamos a hacer también que nuestras instalaciones deportivas también lo sean, con un aumento del 75% de la inversión en estas instalaciones hasta los 69 millones. Una de las partidas que quiero destacar es la que se dirige al cine, que sube 71 millones hasta alcanzar los 106 millones de euros en apoyo al cine español. Nuestro objetivo es que siga siendo un referente en el mundo de la industria audiovisual. Política de Agricultura, Pesca y Alimentación va a contar con 8.868 millones. Destaco 1.782 para la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de explotaciones agrícolas y ganaderas. 19 millones de incrementos de transferencia para financiar subvenciones al seguro agrario. Estamos en una línea continuada de fomento para que todas y cada una de las explotaciones cuenten con un seguro y no haya dificultades añadidas a la hora de una catástrofe. 10 millones adicionales para apoyo financiero en el caso de que se produzcan daños por causas extraordinarias y una partida de más de 93 millones para la gestión del agua, de los recursos hídricos, regadíos, caminos naturales y otras infraestructuras rurales. La modernización de este apartado de los regadíos es una prioridad porque estamos en años de sequía con escasez de lluvia y el plan de recuperación va a añadir otros 200 millones para el PERTE agrario. Ya a modo de pincelada, por no prolongar esta rueda de prensa, saben que el segundo semestre del año 23 eh, eh, va a ser en donde España asume la presidencia rotatoria de la Unión Europea, una tarea que ya es objeto de planificación y de coordinación. Por eso, el gasto previsto para este fin asciende a un total de 164 millones de euros que se contemplan en el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes, Memoria Democrática y Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En materia de defensa, ya lo comenté el martes pasado, hay un incremento en donde fundamentalmente destaco 1.900 millones en los programas especiales de la defensa que nos van a permitir la creación de 22.000 empleos directos e indirectos y sobre todo en industria nacional, la que tiene que ver con Navantia, Erbu o, por ejemplo, Indra, por solo destacar, algunos de los más importantes en este sector, ni que decir tiene el sector indirecto que vive también de esa contratación de esta industria. Justicia crece un 7,7% sin contar plan de recuperación. Ello va a permitir que se creen 70 nuevas unidades judiciales o que se amplíe la plantilla fiscal con 70 nuevas plazas. También está prevista la creación de 27 nuevas unidades administrativas de asistencia a las víctimas de violencia. De violencia. Y prevemos duplicar el sistema de acceso a través de las becas que eh, innovamos el año pasado y, por tanto, para que personas con bajos ingresos puedan aspirar a preparar las oposiciones eh, de, para juez, fiscal, abogado del Estado o letrado de la Administración de Justicia. La política exterior y de cooperación al desarrollo sube un 7,6%, porque no nos podemos olvidar de aquellos que en el continente, que en el conjunto del mundo, están teniendo principales dificultades y, sobre todo, de acceso a la vacuna. Para ello, la ESI, la agencia nuestra de cooperación, se refuerza con 206 millones más de los que tenían el 22%. Igualmente, las acciones para los inmigrantes suben un 31%, sobre todo para la capacidad de asilo. La política de seguridad ciudadana se incrementa en 570 millones más, un 5,6%, destacando partidas para incrementar la oferta de empleo pública. Seguimos eh, incrementando el número de policías, guardias civiles, de fuerzas y cuerpos de seguridad. En materia de memoria democrática, en donde en el día de ayer... Definitivamente se aprobó la ley como recuerdan, aumentamos dos millones para seguir profundizando en la línea de la justicia y la reparación. Tienen en esta presentación los recursos para administraciones territoriales. Seguimos reforzando el papel de las competencias de ayuntamientos y también comunidades autónomas, en donde se contará con 6.367 millones del plan de recuperación, comunidades autónomas, 1.381 para los ayuntamientos, pero la partida que es más importante es la del sistema de financiación, en donde se asciende ya a 135.273 millones, cantidad la más importante que las comunidades autónomas han recibido desde que está vigente este sistema. Esto supone que recibirán 26.000 millones de euros más, de los que tuvieron en el año 2022 del modelo de financiación, un 24% más el mayor de toda la serie histórica. Los ayuntamientos un 5% más, 23.235 millones. Pero quiero decir que además contemplamos el segundo pago de la liquidación negativa, que no, no era obligatoria que la abonara el Gobierno de España, pero lo hizo con comunidades autónomas y lo sigue haciendo con ayuntamientos, 1.682 millones que se pone a fondo perdido a eh, disposición de, la, de los ayuntamientos. Inversión territorializada alcanza los 13.444 millones, un incremento del 2,8%. Solo voy a decir que se cumplen todas las disposiciones estatutarias que rigen en las comunidades autónomas y, por tanto, Estatuto de Autonomía para Cataluña, Estatuto de Autonomía para Andalucía o el Estatuto de Autonomía para Valencia, por poner solo algún ejemplo. También tenemos un plan específico para el desarrollo socioeconómico de Ceuta y Melilla, que está dotado para este año con una primera anualidad, eh, aunque tiene un horizonte de cuatro años por un importe de 20 millones de euros. Respecto a la parte de ingresos, no me voy a volver a detener, ya lo hemos hecho en otra eh, rueda de prensa, solo para que figure dentro de, de, esta, de esta comparecencia, aumento del 6%, cifra muy prudente de los ingresos no financieros, hasta alcanzar 307.445, incremento, por tanto, de, de, de recaudación tributaria del 7,7% si miramos solo ese apartado. Eso se debe, sobre todo, al crecimiento económico, evolución del PIB nominal o la creación de empleo como factores clave. Conocen el paquete fiscal, en donde hemos pedido un mayor esfuerzo a las economías más consolidadas y también a aquellos que tienen más capacidad económica, se trate de ciudadanos, se trate de tejido productivo. Es por ello que también eso redundará en la bajada fiscal que van a sufrir o que van a disfrutar eh, la mitad de los, de, de los trabajadores de nuestro país, que, como siempre digo, tienen un salario por debajo de los 21.000 euros y que, por tanto, se beneficiarán porque o bien no entregan la declaración de la renta o bien realmente tienen un incremento neto de la menor posibilidad de contribuir. Igualmente ocurre con las pymes, eh, lo digo por alguna afirmación, que se hace por parte del sector eh, de la patronal. Eh, la gran mayoría de nuestro país son pymes, y todas las pymes que facturan por debajo del millón de euros van a tener una rebaja fiscal de dos puntos. Por eso estamos bajando también los impuestos a este colectivo. La Agencia Tributaria, para seguir luchando contra la evasión fiscal y contra el fraude, contará con 184 millones de euros más de los que disponía durante este año y, por tanto, seguiremos avanzando en esta dirección. Solamente le voy a dar un dato de ejemplo de nuestra política fiscal con nuestras medidas de IRPF. Un trabajador, por ejemplo, casado, con un sueldo de 19.000 euros y con declaración conjunta se beneficiará de un ahorro de 330 euros. Un pensionista con una pensión inferior a 16.500 euros tendrá un ahorro de 689 euros. O una trabajadora monoparental con dos hijos y un salario por debajo de 18.500 euros se beneficiará de un ahorro de 516 euros. Las demás medidas que hemos conocido de bajada de impuestos en la renta plantean una décima parte de las medidas que se han planteado por parte de la que el Gobierno quiere aprobar. Concluyo, he trasladado algunas de las claves que representan las cuentas más allá de que la aproximación más clásica la tienen ustedes en la documentación, pero una de estas aproximaciones en la que estamos poniendo empeño durante la legislatura es a través de los informes que acompañan a nuestro presupuesto. Este año hemos sumado uno nuevo que es el presupuesto en clave verde. Un presupuesto, un nuevo informe que trata de analizar cómo la, se contribuye a los programas de gasto a través de los objetivos medioambientales. Y ya van cuatro informes que se desarrollan en paralelo al presupuesto. ¿Recuerdan? Género, juventud, infancia y eh, el, el informe eh, sobre transición ecológica. Les puedo adelantar que este análisis que hoy innovamos o que inauguramos pone de manifiesto que más del 30% del gasto computable de nuestras cuentas públicas contribuyen positivamente a combatir el cambio climático. Esto supone que de todas las partidas hay un gasto estimado de 33.271 millones de euros que se destinan a contribuir a esta política, evidentemente sin contar con el presupuesto de seguridad social que quedaría fuera de este, de este número. Y no puedo concluir la rueda de prensa sin dar las gracias al equipo del Ministerio de Hacienda y al equipo de la Función Pública de nuestro país por su compromiso y por su profesionalidad. Siempre han realizado una labor rigurosa de análisis, de detalle de cada una de las partidas, no solo con profesionalidad, con cariño, podría decir, de todos los funcionarios que trabajan en mi ministerio y, además, siempre contrarreloj, para poder entregar en tiempo y en forma una documentación que hoy ponemos a vuestra disposición para que la analicen ustedes y también el conjunto de las Cortes. En definitiva, hablamos de unos presupuestos para la mayoría social que son transformadores y que son necesarios, que ayudan a las economías domésticas y al tejido productivo, que cuidan de quienes más nos necesitan, que también impulsan la prosperidad y que son la mejor garantía para la solvencia de nuestro país y que además, y quizás es la frase con la que me quedo, son un antídoto contra la incertidumbre y una vacuna para combatir los populismos. Así que muchas gracias y, Yauma, si te parece, nos ponemos a disposición para las preguntas eh, porque entiendo que todavía tenemos tiempo antes de que nos llamen a votar, ¿no? He ido rápida, pero hemos llegado, ¿no? Para no interrumpir esta primera exposición. Sí, muchas gracias. Yo tenía un par de preguntas sobre el presupuesto de beneficios fiscales en la página 277 del libro amarillo. Eh, por una parte, la deducción por maternidad, que entiendo que aquí se incorporaría el nuevo cheque de crianza, no sé si está previsto, porque en cualquier caso aquí se reduce la cuantía presupuestada. Y luego sobre la, reduc la reducción por rendimientos de trabajo, se explica en el, en el libro como que no va a impactar, de hecho, en el 23, pero hemos entendido que las, las retenciones sí. Entonces, ahora si sí nos pueden explicar cómo funciona, funciona esto. pregunta? Sí. Vale, es que no te escuchamos. Sí, y luego, por último, le quería preguntar eh, recientemente la Comisión Europea ha transmitido que espera para el primer trimestre de 2023 la reforma fiscal que se prometió en el plan de recuperación, en concreto eh, la armonización de patrimonio y sucesiones y también hay una serie de impuestos verdes y muchas otras figuras. Eh, no sé si el impuesto de, de, de grandes fortunas lo van a ofrecer como esta armonización o cómo evento de esta situación y qué va a pasar con los impuestos verdes más allá de plásticos y residuos como subida del diésel y otros que había, de billetes de avión… Eh, Comprometidos. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Si te parece, eh, te contesto yo a, a la primera y a la tercera y la segunda es que no la he escuchado. Eh, pero bueno, en cualquier caso debe ser más técnica y o la contesta Jesús. Respecto a la primera, efectivamente, en el primer acuerdo que llegamos con, el, el, con nuestro socio de gobierno, eh, coincidimos en que las medidas que acompañan la ley de familia tenían que estar contempladas en la ley de familia. ¿De acuerdo? O sea, que va a haber un texto explícito que va a tramitar todos los avances, que va a contemplar esa nueva ley de familia, también con esa capacidad de incrementar la prestación por crianza aquella aquellas eh, personas que se encuentran en situación contributiva y que, como dije en la rueda de prensa, será objeto de mayor análisis, de mayor explicación eh, cuando la propia ministra lo quiera desarrollar o cuando se presente la ley que teníamos previsto, tenemos previsto que se presente en breve. Esa era la previsión inicial. Y, por tanto, eh, no aparecían los beneficios fiscales y no aparecen dentro de este apartado. Quiero decir que los beneficios fiscales que acompañan esta medida están eh, en algo más de 200 millones de euros, ¿eh? que es, digamos, un poco la, la aportación que se hace con esa, con esa capacidad. En los últimos días llegamos a la conclusión de que era bueno que la medida entrara en vigor en enero de 2023. Y, por tanto, se incorpora al texto de eh, la ley y se incorporará también a la ley de familia, ¿eh? porque la ley de presupuesto, saben ustedes que es una ley anual y lo que sea constitutivo de los textos legales no parece adecuado que vaya en la ley de presupuesto, pero va, aparece por el simple hecho de que eh, hemos acordado que su entrada en vigor sea en el año 2023, por lo que a esa cuantía habría que actualizarle esos 200 euros adicionales. Y, por tanto, confirmo que entra en vigor en, 2000, en enero de 2023, a pesar de que no esté aprobada la ley de familia. Es un poco de galimatía, pero creo que me han entendido perfectamente lo que he querido decir. Entra en vigor una medida de la ley de familia, aunque la ley de familia no esté aprobada, por mor de que se incorpora dentro del de proyecto de presupuesto. Esta fue, eh, digamos, la cuestión que en los últimos días acordamos y, por tanto, ya las tablas evidentemente estaban editadas. Respecto a la reforma fiscal, estamos trabajando con la comisión. Entre ellas, el paquete que se presentó, el pasado el pasado día y la semana pasada recuerdan ustedes que yo hice hincapié en que tenía un saldo neto de más de 3.100 millones de euros y justamente subrayé esta cuestión porque era importante que se tuviera en cuenta por parte de la comisión que parte de esa reforma fiscal comprometida está incorporada dentro de este paquete que estamos aprobando con esta ley de presupuesto. y lo digo también el que está en tramitación dentro de esta, de esta Cámara, en la que se incorporarán el impuesto de, la, de solidaridad y se incorporará también la imposibilidad de poder eh, impactarse un 50% de las pérdidas en los grandes grupos consolidados. ¿Eh? Esas cuatro medidas, banca, energética... El 50% de impuestos de sociedades en grupo consolidado e impuestos de solidaridad van dentro del paquete que se está tramitando en el Congreso de los Diputados porque son medidas que por su envergadura o porque son nuevas no pueden ir en el proyecto de presupuesto. ¿Eh? Recuerda que el proyecto de presupuesto no puede ir todo, vamos, no pueden ir cosas que legalmente tendrían vulnerabilidad van ahí. El resto van, y RPF, por ejemplo, va íntegramente en el proyecto de presupuesto, la rebaja de las pymes, por ejemplo, va íntegramente en el proyecto de presupuesto. ¿Eh? Algunas sí, porque son retoques y otras no, porque son nuevas, pero forma parte del paquete fiscal. Respecto a los plásticos, a los residuos, a los vertederos, saben ustedes que pusimos en marcha esta figura fiscal, por tanto, está cumplido este objetivo y estamos conveniando con las comunidades autónomas la capacidad o no de que sean ellas las que recauden. Y respecto al diésel, pues yo creo que la comisión entiende perfectamente que no es momento de subir la fiscalidad de los carburantes cuando justamente estamos bonificando los carburantes. Y Jesús, que es el que acude normalmente a las reuniones, lo entiende. La comisión que ha sobrevenido una circunstancia que hace que en materia, por ejemplo, de carburantes tengamos que ir midiendo cuándo vamos a quitar esa diferenciación que a todas luces no tiene lógica. Y Jesús, si quieres contestar a la segunda. Eh, sí, eh, la, la pregunta se refiere a, a la reducción por rendimientos del trabajo. El, el impacto en, en el ejercicio 23 va a ser de, de 1.565 millones y el impacto en, en 2024 va a ser de 316 millones. En conjunto son los 1.881 millones que, que anunciamos la semana pasada. Por tanto, el, el presupuesto de beneficios fiscales hay que incrementarlo en esa cifra que va a impactar en el, en el año 2023 y que no está incorporada. ¿De acuerdo? Quiero aprovechar la ocasión para añadir una cosa más y es que, precisamente a propósito de, de la reforma fiscal y las recomendaciones del libro blanco, una de ellas es evaluar los incentivos fiscales y muchas veces se interpreta que la evaluación necesariamente va a significar, un recorte de incentivos y una subida de impuestos. Bueno, pues Este incentivo fue evaluado en el spending review que hizo la AIREF hace un par de años. La valoración del incentivo fue positiva y, por tanto, pues lo que hemos hecho ha sido trabajar sobre este incentivo para mejorarlo, porque es un incentivo que, según la AIREF, cumple su finalidad y no solo eso, sino que además contribuye a la creación de empleo. Que en este sentido, creemos que la comisión no nos va a poner problema. Es <ríe> la conclusión que, que sacamos. Hola, buenas. Eh, José María Camarero de Colpisa. Yo tenía tres preguntas que realizar. Una, la primera: eh, ¿qué pasa si las bases de este presupuesto. Eh, empiezan a ser un poco desmoronadas por parte del Banco de España, de la OCDE, con respecto a la previsión de crecimiento para el año que viene, que es bastante menor sobre el cálculo que ha hecho el Gobierno del 2,1 Están en torno al 1,4, 1,5 No sé si en este sentido eh, cómo puede afectar. Eh, en segundo lugar, el tema de las pensiones. El Gobierno ha venido insistiendo estos últimos meses que las pensiones todas se iban a revalorizar pero también la petición de los part algunos partidos de la oposición, en este caso del PP, aboga por un pacto para no subirlas todas, sino una parte. Bueno, No sé si se prolonga este debate a lo largo de las próximas semanas. ¿Hay posibilidad de pacto, de cambio? ¿O esto se va a mantener sí o sí, a pesar de que el coste es bastante, bastante considerable? Eh, y luego, una última puntualización. Eh, el otro día la ministra, Calvi la vicepresidenta Calviño perdón, eh, comentaba que el, eh, se puede llegar a los 21 millones de ocupados el próximo año, y y, sin embargo, el crecimiento del empleo lo cita en torno al 0,6%. Era solo por aclarar si es que solo se refiere, se, se refiere ese 0,6% a eh, empleos a tiempo completo o, o porque, si no, no cuadra el crecimiento proporcional con, con esos pasar de 20 millones de afiliados que tenemos ahora a 21 a lo largo del, del próximo año. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que ustedes, que son muchos de, de, de vosotros ¿no? y de vosotras expertos en, al menos, en toda la parte económica divulgativa y que siguen de cerca las previsiones de los organismos, no hay dos organismos que coincidan. Yo creo que eso lo están viendo y mucho más en escenarios de volatilidad, de incertidumbre, como el que se está produciendo en este momento y, por tanto, el Gobierno ha hecho una revisión de sus previsiones macro la ha hecho rebajando la previsión para el año que viene, pero incrementando la previsión para este año. Esto a veces puede pasar desapercibido, pero esto es muy importante, porque sobre la base que se sienta, que se sube, el crecimiento económico está elevada. Entonces, hay veces en los que uno no tiene en cuenta que cuando hay una mayor recaudación el año anterior respecto al año siguiente y la recaudación ha sido en la base superior, ese incremento se, aporte, se, se plantea sobre la base superior. ¿De acuerdo? Igual que hemos dicho con los empleados públicos, ¿no? En relación con su salario. Esto significa que si este año la previsión de crecimiento es superior, pues, evidentemente, nuestra previsión de ingreso también está ahí contrarrestada, ¿no? En relación con lo que se haya producido el año que viene, además de la inflación, del comportamiento del PIB nominal, que como ustedes han visto es un comportamiento bastante, bastante en línea con lo que veníamos preconizando en los meses anteriores. Trabajamos en esa dirección y en esa línea. Me llama la atención de que hay algunos que se quedan siempre con el dato peor que da el peor, eh, uno de los organismos. Da igual. Da igual que lo de la AIREF, da igual que lo del Banco de España, da igual que lo de la Comisión Europea. Es que hay algunos que permanentemente quieren ser agoreros de la situación económica. Y la realidad es que independientemente de quién da el dato, siempre el dato pone de manifiesto que España tiene una de las economías más robustas del conjunto de nuestro entorno y que estamos creciendo el doble que la mayoría de las economías de, de, de, de europeas y de nuestro entorno, hasta el punto de que alguna veces nuestra principal preocupación tiene más que ver cómo se comporten las economías de las locomotoras que son capaces de impulsar el crecimiento en Europa de lo que ocurre en nuestro propio país. Pero, bueno, eh, hoy o ayer salió el dato del Banco de España y, por tanto, hay personas que ponen en cuestión las previsiones del de resto de organismos, o que poner en, en, en cuestión la propia previsión del Gobierno de España que está avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y mire, yo creo que somos este Ejecutivo y concretamente la área económica se caracteriza por la prudencia. Yo como ministra de Hacienda he cumplido con las previsiones de ingreso a lo largo de los últimos presupuestos. Algo que no ocurría nunca con el Partido Popular. Incluso algunos me tachan de quedarme corta en la previsión de ingreso. Insisto, hemos sido extraordinariamente prudentes, tanto en lo que va a ser la liquidación de este año como en lo que va a ser el crecimiento para el año que viene, que solamente se incrementa un 6,6%. En el año 21, año liquidado, último año liquidado, la inflación se comportó al 3% y, sin embargo, la recaudación tributaria subió un 15%, con una inflación del 3%. Y nosotros estamos proyectando una, un incremento de los ingresos del 6,6%. Por tanto, creo que es eh, una cifra bastante, bastante razonable, bastante prudente, que va a permitir holgura para determinadas partidas y que ojalá ¿no? también sirva para que los academicistas, los expertos económicos eh, sean capaces de ver también ¿Cuáles de esos incrementos de la recaudación se deben al crecimiento económico? Porque hay algunos que permanentemente utilizan verbos, que yo no voy a repetir, ¿verdad? Como si el Estado fuera una entidad privada. Hay gente que confunde lo público y lo privado. Uno puede hablar de forrarse a aquel que utiliza eh, una determinada ganancia o un determinado interés en, en su beneficio particular. Yo no entiendo que uno utilice ese verbo cuando se trata de administraciones públicas. Puede ser que alguno… Bueno, pues confunden, ¿no?, lo público y lo privado, porque muchas veces nos tienen acostumbrados a esto. Segunda cuestión, pensiones. Nosotros hacemos en este presupuesto algo que me parece que tiene mucho interés, porque se trata de dar cumplimiento a algo que ya ha aprobado este Parlamento, que es que las pensiones no se actualizan con las leyes de presupuesto, como otros años. Las pensiones, las pensiones se actualizan según evolucione el coste de la vida y, por tanto, el IPC. Y esto está por ley. Y para no cumplir ese precepto, los que hablan de sí, pero menos, no, pero algunos, eh, y, y que después dice que no han dicho lo que han dicho, porque yo hoy he escuchado a algunos decir que eso no lo han dicho. Y he escuchado, me parece que ha sido al señor Bravo, decir que el mundo dice una cosa, medio de comunicación, pero que eso no lo dice el PP. Mire usted, yo no me entero. Y si yo no me entero, que estoy atenta, imagínense ustedes los ciudadanos. ¿Está o no de acuerdo el Partido Popular con revalorizar las pensiones y que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo? Esta es la pregunta, porque yo no me termino de… Ent... Y mira que lo sigo, ¿eh? Pero es que decían ahora que sí, ahora que no, ahora que no han dicho esto, ahora que solamente las mínimas, pero que sí las máximas. Esto es muy sencillo, aquí se ha aprobado una ley que dice que las pensiones se revalorizan según el IPC y el Gobierno aprueba esa ley. Y, además, lo cumple con este presupuesto, con una partida en la que la revalorización de las pensiones se prevé que va a estar en el entorno del 8,5% y, por tanto, recuperarán ese poder adquisitivo. Pero es que, además, se aprueba un factor intergeneracional para poder contribuir a la hucha de pensiones y resulta que, por primera vez, este Gobierno mete en la hucha de pensiones 3.000 millones de euros, en concreto 2.900 millones de euros. Y lo hace sin incrementar el déficit público. Y en vez de eh, agradecer esa política que le da sostenibilidad para el futuro, atiende lo urgente y lo pasado, escuchamos comentarios de todo tipo que nadie al final se entera de qué es lo que propone el principal partido de la oposición. Porque estamos cumpliendo la palabra, por tanto, revalorizando el poder adquisitivo de los pensionistas, estamos metiendo dinero en la hucha de las pensiones para el futuro de nuestras pensiones y lo estamos haciendo sin incrementar el déficit. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues mire usted, porque sube el salario mínimo interprofesional y esto contribuye a la sostenibilidad de las pensiones. Porque la estructura del mercado laboral tiene empleos de mayor calidad, vinculados al sector tecnológico, al sector científico, lo he dicho anteriormente, y esa estructura del mercado laboral contribuye a la sostenibilidad de las pensiones porque la reforma laboral ha posibilitado que los contratos sean indefinidos y eso contribuye a la sostenibilidad de las pensiones. Y un elemento que no comenté el pasado día y que hoy comento y porque la lucha contra la economía sumergida y contra el fraude fiscal está dando fruto y todavía tiene que seguir dando fruto el florecimiento de economía sumergida. Por tanto, creo que estamos avanzando en la dirección correcta y el Partido Popular lo que se tiene que aclarar es de si cree que nuestros mayores tienen derecho realmente a que se les pueda proteger. Y otra cosa que le quiero decir a propósito de esta pregunta. Mala política se hace de intentar enfrentar las generaciones. Evidentemente, este presupuesto contiene la dignidad de nuestros mayores, que es lo mismo que decir la dignidad de la sociedad. Evidentemente, los jóvenes de nuestro país Quieren que los abuelos no vean empeorado su nivel de vida, evidentemente. Pero es que esta política de juventud crece en estos presupuestos un 13%. Y por tanto, claro que se hace compatible. Y el tercer elemento. Estamos en la última cifra, en, 30 millones, en 20 millones, creo recordar, 200.000 empleos, con algún pico. ¿Eh? 20 millones, 200.000 empleos. O sea que ya ahí hay, hay 200.000 empleos más que a lo largo de este trimestre. Puede ser que ese nivel de persona afiliada se incremente también. Y lo que la eh, vicepresidenta traslada es cómo quedará el indicador a final del mes de diciembre, en donde entendemos que se puede estar por debajo de eh, la cifra que, que se prevé, está por debajo del 11%, por primera vez en nuestra historia. Y en esa proyección es donde se plantea el incremento del número de afiliados. Hola, buenos días. Juan Deportillo de Portillo, de Expansión. Yo quería preguntarle, ministra, por la previsión de, de ingresos tributarios. Entiendo por lo que ha dicho que las tablas que hemos visto no reflejan los ingresos de esas cuatro medidas que se tramitan en, en paralelo en el Parlamento. Me gustaría saber exactamente qué computa y qué no y cómo modularían esas medidas adicionales la, la previsión de ingresos. Y partiendo de ahí, ¿cuál es el margen fiscal que se reserva al Gobierno para tomar medidas adicionales sobre la crisis el, el próximo año en particular? por la prórroga de los decretos anticrisis. Y finalmente quería preguntarle por, por la adenda que se va a enviar del plan de recuperación y que ha dicho que está incluida en esos 25.000 millones. No sé si eso incluye ya alguna cuantía de créditos y por cuánto, si se podría modular la, de qué, Juan de? la adenda del plan de recuperación, los créditos que se van a pedir, si están incluidos en esos 25.000 o serían fondos aparte. Gracias. Sí, respecto a la, a la primera cuestión. La totalidad de las medidas fiscales, hay algunas que tienen efecto en el año 22, porque su entrada en vigor es sobre el año 22 y tienen el efecto en el presupuesto. Con bastante eh, prudencia, es decir, hemos reservado holgura en esa previsión de subida para hacer frente a las previsibles eh, consecuencias que puedan tener la, eh, económica la continuidad de la guerra con el decreto ley que casi todo abunda en que lo aprobaremos en el mes de noviembre. Entonces, me tengo que ir, ¿no? Ahora, en este momento. Me tengo que ir. Pero vamos, Juan, de la respuesta es sí, están incluidas algunas de esas medidas, pero muy prudentes. Porque No hemos reservado margen. Por el estado de nuestra glucemia me he salido de las votaciones de avocaciones que esas se ganan todas <ríe> no hay problema Bueno, si os parece continuamos continuamos que creo que nos habíamos quedado en las preguntas de Juan de Juande y me preguntaba por la denda ¿no era? del plan de recuperación sí, pero ¿De, ¿De qué se había le, presupuestado? Le ¿no pediría por favor que nos terminara de aclarar ¿Qué impuestos, o sea, qué incluyen las previsiones Correcto. fiscales del año que viene? Porque hay bastante confusión entre Correcto. los compañeros. Correcto, vamos a ver. Nosotros para el año que viene hemos hecho una previsión prudente y esto significa que no hemos agotado la totalidad de la recaudación que el año que viene consideramos que vamos a tener. Por dos motivos, la, el incremento de la recaudación. Uno, porque hemos sido muy prudentes con la base al final de año al punto de que ustedes recuerdan siempre que, que estos ingresos están hechos en el mes de junio. ¿Eh? Son ingresos del mes de junio, o sea, con la recaudación tal como se venía comportando hasta el mes de junio. Entonces, ahora mismo hay una previsión que puede superar la liquidación que tengamos para este año. ¿eh? Ahí hay una, un primer elemento que quiero hacer notar y que, por tanto, por eso digo que la recaudación es prudente. Y, en segundo lugar, del conjunto de paquetes de medidas que teníamos previsto, el neto, ¿no? que es lo que nosotros incorporamos a efecto de recaudación, excepto eh, ¿es el impuesto, quiero recordar, de grandes fortunas, sí. ¿Es esto el, impuesto de grandes fortunas? el resto están eh, contemplados. ¿Y por qué no? Porque esa figura nosotros la queremos afectar a las medidas eh, económicas que son extraordinarias con motivo de Ucrania. ¿De acuerdo? O sea, nosotros hay unas figuras fiscales, como el Impuesto de Solidaridad, que por su nombre queremos afectarlo, como que su recaudación vaya dirigida a las medidas como consecuencia de la guerra de Ucrania. Eh, sé que esto es complicado. El presupuesto no contempla las medidas extraordinarias de la guerra de Ucrania, ¿de acuerdo? Que serán fruto en el mes de diciembre de un decreto ley. Entonces, conforme vamos tramitando en paralelo el decreto ley que va a hacer efectivo ese impuesto, en paralelo también, cuando llegue el momento de enero, confluirá la aprobación de la, del gasto extraordinario con el ingreso que provoca el decreto ley. Pero por su aceptación a las medidas extraordinarias que no están dentro de pre, del presupuesto, esas medidas contempladas no lo podemos incorporar. Se podía haber incorporado y no gastarlo. Vamos a ver, pero sería raro. ¿No? Lo hemos pensado mucho porque sería raro. Es como que los ingresos, el, el gasto no financiero que nosotros eh, nos hemos dotado tendría una cifra y la previsión de ingresos tendría otra cifra. Es como si estuviera el presupuesto descuadrado. Yo no sé si el resto de los compañeros me seguís, pero es que estamos trabajando en un presupuesto que tiene como el gasto estructural y estamos pensando ya en que probablemente alumbremos una política de gasto que va a tener también una situación excepcional con un tiempo de duración que ya veremos, que puede ser para tres meses, para seis meses o para nueve meses o para un año, ya veremos. Entonces, ese, ese impuesto en concreto de solidaridad está afectado y por eso no puede financiar partidas que estuvieran aquí. Y si la hubiéramos incorporado es que nos descuadra el déficit. ¿Me seguís, los que sabéis un poco de presupuestación? <risa> complicado, más o menos lo he explicado, ¿no? que le hemos dedicado tiempo a esa, a esa cuestión, porque no, es la que hemos visto más, más adecuada, puesto que la figura no existe todavía. Entonces, como no existe, pues el presupuesto no se refleja cuando se cree, aún el de la energética y el de la banca sí están, ¿sí? que van en esa dirección y los beneficios derivados de lo otro sí están. Creo que ya esa pregunta contesto. ¿no? Y la denda del plan, que es la parte que, que me preguntaba… Hemos presupuestado de transferencia para la adenda 4.753 millones, de los 7.700 previsiblemente que sean los que, los que tengamos para la adenda y de préstamos 4.780 millones. Por tanto, 9.533 millones hemos presupuestado. La distribución definitiva de, de, digamos, los créditos totales que alumbran los 7.700, estamos ya en conversaciones con Europa porque se tienen que acompañar de nuevos hitos y de nuevos objetivos. O sea, que ese no es un dinero para hacer más de lo que veníamos haciendo. Se puede incrementar alguna política, que en vez de 10.000 viviendas construyas 12.000, ¿no? Pero no puede ser eh, a costa de los objetivos del primer, de la primera entrega. ¿Vale? Entonces, esto es, eh, cuando lo veáis distribuido, pues ya os da una idea de por dónde van, ya he comentado algo, ¿no? El PERTE de salud de vanguardia, ya he comentado alto, algo, el PERTE de, lo, de los microchips, ya he comentado economía de los cuidados, ¿sí? con el, los ochocientos y pico millones que he comentado en mi discurso que van al cambio de residencia. O sea, ya he comentado algunos a lo largo de la explicación. Pero digamos que la totalidad la tendremos cuando entreguemos la adenda, tendrán ustedes la distribución de los 7.700 con la distribución de las anualidades. Más los préstamos, que son mucho más dinero que el que hemos, que el que hemos incorporado eh, procedente del mecanismo. Hola, ¿qué tal, ministra? Soy Eduardo Ortega, del Español. Eh, yo tenía un par de dudas, primero, si eh, finalmente no va a haber ninguna medida en los presupuestos para ayudar a bonificar el transporte eh, en áreas locales, tipo metro, autobús, guagua. Eh, eso por un lado, eh, y tan solo para que a mí me quedara claro, porque a lo mejor me he perdido un poco en la anterior explicación que usted misma ha comentado, vuelvo a repetir. Un, un poco complicada, el... El tributo de solidaridad, entonces, de cara a su tramitación, ya entiendo que no va a estar dentro de los presupuestos, pero ¿cómo, ¿esto es también porque esperan que no pueda estar aprobado hasta 2023? Te lo explico, te lo explico. Claro, es que, perdone, pero da esa, ese aire. Es que es técnica presupuestaria, eh, vamos, que no es porque tú no te enteres, que es técnica presupuestaria. Es que también. No, es técnica presupuestaria que tiene su dificultad. Vamos a ver. Los impuestos pueden estar, pueden ser impuestos sin más o pueden estar afectados a un fin. ¿De acuerdo? O sea, son, es lo que llamamos nosotros impuestos afectados, que es que la propia creación del impuesto establece que su recaudación se destina a un fin. Entonces, nosotros el impuesto de solidaridad lo afectamos a las medidas que permiten paliar las consecuencias de la crisis de Ucrania. Este presupuesto no tiene las medidas que no sean estructurales que vayan a, a, a las consecuencias de la guerra. Por ejemplo, ¿tiene el incremento, eh, tiene ayuda al transporte? No. ¿Tiene el incremento del el 15% añadido que tenía también el ingreso mínimo vital? No. ¿Tiene un incremento de la... No, o sea, tiene como medida derivada del decreto de Ucrania solo una que desde nuestro punto de vista deja de ser por motivo de Ucrania y la queremos medir en términos estructurales, que es la bonificación del 100% del abono del cercanía, rodalíe y media distancia. Por eso siempre he dicho la única medida incorporada es esta. El resto no están. ¿Significa que cuando nos acerquemos en el mes de noviembre no vamos a hacer el decreto ley? No, son medidas excepcionales que necesitan su camino excepcional. ¿Y por qué necesitan un camino excepcional? Porque si no el presupuesto no es comparable. O sea, tú no puedes tener un presupuesto con un gasto añadido o con un incremento añadido de 30.000 millones, que es que te artefacta todo el presupuesto, y por tanto lo que hemos decidido, y lo que hemos acordado para el plan de estabilidad con Europa, es que una cuestión tiene que ver con cómo va el presupuesto en su senda, con su previsión para el futuro, en ausencia de políticas, con ausencia de políticas, que es cómo se mide el compromiso con la estabilidad presupuestaria desde Bruselas, y otra cuestión distinta es las medidas extraordinarias que, que, que, que son limitadas en el tiempo, que en el futuro tendremos que seguir poniendo en marcha, puede ser que algunas y otras no, ya os digo que lo más previsible es que algunas sí y otras no, con motivo de la continuidad de la guerra de Ucrania, ¿vale? Es, digamos que un acuerdo para no empezar a confundir peras con manzanas a la hora de comparar presupuestos con presupuestos de años anteriores o a la hora de que Bruselas vea cuál es el esfuerzo estructural que está haciendo el Gobierno de España para bajar su gasto o para cumplir con la previsión de salida de procedimiento de déficit excesivo en el, en el horizonte propuesto. Pero, ministra, el pregunta, sí, sí, sí, sí, sí, me interesa que esto quede claro. Pero, eh, los energéticas... Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Entonces, nosotros los impuestos a la energética y a la banca no son impuestos que estén afectados, ya lo habéis visto, como están redactados. Es decir, que su recaudación es una recaudación global, no dice que vaya a financiar las medidas extraordinarias derivadas de Ucrania, no está afectado, a eso le llamamos afectado. No es que no ayude, claro que ayuda, no es que ese impuesto en este momento no nos permita, claro que nos permite, pero a la hora de confeccionar el presupuesto, si yo pongo esos ingresos, tengo que poner el gasto, porque está afectado, el gasto que, eh, en donde se emplean esos recursos. Podríamos haber puesto los ingresos sin el gasto, pero hubiera resultado algo raro, presupuestariamente hablando, porque hubiera descuadrado ingresos y gastos. ¿Me estoy explicando? Es que, es que claro, yo no sé explicarlo mejor. <ríe> eh, cuando tú afectas un impuesto es que tú dices, si tú recaudas por este producto, solamente puedes gastártelo en Juanola no te lo puedes gastar en nada más. Entonces, si las guanolas no están, ahora tienes los recursos y no tienes dónde gastarlo. Y como no tienes dónde gastarlo, te descuadra ingresos y gastos. ¿Me sigues ahora? Eso es. Entonces, cuando nosotros creemos el decreto de Ucrania, financiaremos y entrarán en vigor a la vez, es un problema de tiempo, van a entrar a la vez, porque el decreto ley entrará a la vez que eh, termina el 31 de diciembre, las medidas que se aprueben tendrán vigor el 1 de enero, entrará a la vez. Y... Por tanto, su recaudación ya permite decir que va a financiar, pues lo que sea, el incremento del ingreso mínimo vital, el bono social, lo que nosotros entendamos que tiene que acompañar las medidas Ucrania. El impuesto a la energética y a la banca, aunque nos ayuda, no tiene afectado sus ingresos. Y, por supuesto, sociedades con la compensación de las pérdidas eh, del 50% solo, tampoco tiene afectada esa ese incremento de recaudación, solo el de, el de solidaridad. Sí que es complicado, ¿eh? O sea, que no. Y respecto a la segunda pregunta, que es más sencilla, eh, no en el presupuesto. No está contemplada la ayuda a otras administraciones o a otro transporte de eh, titularidad de otras administraciones. Por ejemplo, el impuesto de solidaridad podría financiar esa, porque esa sería fruto de la coyuntura. Va o menos. Que si se va, a antes de, se va a aprobar antes del 31 de diciembre, y... Ah, sí, preguntaba si se aprobaba antes del 31 de diciembre. Sí, nuestra idea es que el trámite que está siguiendo en la Cámara, donde yo ya he anunciado que incorporará las otras dos figuras, eh, nuestra previsión, claro, es que esté aprobada antes del 31 de diciembre. Sí, eh, Bruno Pérez, de ABC, buenas tardes. Eh, volviendo a la, a la última argumentación que, que, ha, que ha hecho, ¿esto significa eh, que eh, el gasto en el que incurra el Gobierno en medidas dentro de, de ese eh, paquete que se aprobará en noviembre eh, se ajustará, o sea, el, su coste a los ingresos que se obtengan por eh, el impuesto…? No, vale, perfecto. Aclarado. No, que, el, que el ingreso esté afectado significa que la recaudación sí, va eso sí o sí. de esa figura, pero, pero no es al contrario. Sí, sí, sí. Pero no significa que un gasto no pueda estar financiado. Con otros impuestos. Vale, vale, no, es que me había surgido la duda no es ahora. No mis, mis preguntas en realidad eran… No, ¿no? nada, nada, <risa> yo, que, yo sé que esto es complicado. Si nosotros hemos tenido importante discusión al interior del equipo para ver cómo, cómo lo conformábamos, si lo metíamos, no lo metíamos, si dejábamos el presupuesto descuadrado pendiente de nuevos gastos, vamos, que comprendo que es complicado y por eso desde el primer día que presenté el presupuesto dije esto es gasto estructural, esto es medida que van en gasto estructural y que por tanto son medidas que llueve o vente las vamos a hacer. Uh -huh. eh, uno de, de los condicionantes que, bueno, creo que, que había antes de, de elaborar los presupuestos era la norma esta eh, muy intuitiva eh, de la que habló Bruselas, de que el gasto primario eh, no podía superar el crecimiento potencial a varios años. Bueno, algo de esto explique, Se cumple. Explique. Sí, sí. Algo de esto eh, explicaron en la, en la rueda de prensa de presentación de, de, de los presupuestos. Eh, claro, hay una serie de medidas que no están incluidas en los presupuestos, por que tienen un coste más o menos significativo, eh, que, como por ejemplo la bonificación a, al carburante, que podrían eh, prorrogarse de manera eh, selectiva. ¿Hay algún riesgo de que esas medidas eh, puedan eh, hacer que se incumpla esa, esa norma o, o, a, o hay margen más que suficiente para, para absorber el potencial efecto de, esa, de esas medidas…? Y si esa norma podría actua, actúa como tope real eh, para la, las medidas que se pudieran adoptar en el, en el futuro. Eh, y luego también, si, si es posible, eh, me gustaría saber si este, este presupuesto eh, aumenta, no sé si, si ese cálculo es posible hacerlo, aumenta o reduce el déficit estructural de las cuentas eh, públicas del Estado. No sé si, si es posible hacer esa, esa, esa cuenta. Y una última pregunta sobre los incentivos fiscales. Esto es una reflexión más general. El, el presupuesto para incentivos fiscales pasa de 41.000 a 45.000 millones, me parece, eh, que además serán más de 45.000 porque los 1.800 millones de lo del IRPF se sumarán. Eh, esto en un contexto en el que se supone que estamos dentro de una revisión de los beneficios fiscales y había un cierto compromiso de… De, de reducirlos. No sé eh, pues no sé, si nos pueden hacer algún comentario sobre eh, esa discrepancia entre el objetivo y la realidad. Gracias. Vale, te voy, a intentar, voy a intentar, y si no Jesús al apoyo me lo me lo traslada. El, el, el, el crecimiento de, de la recomendación eh, sobre la que Europa ponía el acento tiene que ver con el gasto primario y está en el 1,2 y el crecimiento de, de la economía en el 3,2. ¿No? El, el, la variable, el PIB, en concreto el… el perdón, el 1,5 y, el, y el, el crecimiento del PIB potencial al medio plazo, el 3,2. ¿Vale? Eso está… Lo tenéis en el libro, ¿ven? además. O sea, quiero decir que se atiende a esa recomendación. Justamente, eh, por la pregunta que tú haces, es por lo que se recomendaba que las medidas extraordinarias no se contemplaran dentro de lo que yo he venido a llamar gasto estructural, pero que no es que sea, no es que sea gasto estructural en términos de déficit estructural. Estructural me refiero que eh, nieve o vente van a ser medidas de gasto. ¿eh? A eso le llamo estructural. A lo mejor hay que llamarle otro nombre. porque acabo de caer que puede confundir con el déficit estructural. ¿no? O sea, habrá que llamarle de otra manera, ¿eh? gasto fijo o algo así, ¿no? Pero cualquier nombre tiene dificultades luego para interpretar. Justamente porque se le pierde la pista a cómo se van comportando de forma inercial las políticas de gasto o las políticas de ingreso. O sea, si, si en un momento determinado se incorpora un incremento del bono social térmico, se incorpora una ayuda a los transportistas, pongamos el caso de mil millones de euros, se incorpora una ayuda a los autónomos, me, me daría igual, ¿no? Eh, se incorpora una serie de gastos que no está habitualmente incorporado en el presupuesto como un gasto ordinario. Te podría, pierdes la pista de cómo se va a comportar el déficit y le pierdes la pista a cómo se comporta el gasto primario, el déficit estructural y todas esas medidas. Y es por lo que es más conveniente analizar cada una de, la, de las partidas de gasto dentro de su paquete. O sea, en el momento en el que nosotros eh, tengamos el decreto para las medidas de Ucrania, se generarán unos créditos, si son necesarios, y se, eh, eh, se establecerá la financiación de esos créditos que podrá venir, bien, y ahí es donde iba, por la prudencia en la recaudación, que lo veremos a final de año, en donde puede ser, eh, vamos, es lo más probable que el presupuesto liquidado y los ingresos liquidados sean superiores y los llevas de arrastre, y los llevas en las bases, y lo llevas de arrastre. Bien puede ser por el rendimiento del impuesto de solidaridad, que es menos a la hora de afrontar esas medidas y porque tú no te gastas la totalidad de tus ingresos tributarios. O sea, si yo estoy creciendo al 1,9 con mecanismo de recuperación, perdón, sin mecanismo de recuperación, el gasto, el límite de gasto no financiero lo estoy creciendo al 1,9, que es lo que aprobamos en el mes de junio, es evidente de que voy a tener una holgura en el gasto. Esa holgura en el gasto, ¿En qué se traduce habitualmente cuando tú no agotas la totalidad de tus ingresos o en mejorar el déficit respecto a lo que has pactado? Cosa que ya, que ya avanzo, no es la perspectiva por la que el presupuesto, el presupuesto es prudente. Nosotros no estamos pensando en que queremos ir más rápido en el proceso de consolidación del pactado con Bruselas, no es nuestra idea, si al final resulta pues magnífico, pero no es nuestra idea, porque estamos pensando más en que la guerra parece que se prolonga y, por tanto, tenemos que dejar un margen a que, a que se meta un gasto extraordinario. ¿Eh? Pero podría ocurrir que al final la guerra se acabara mañana, la inflación se normalizara y tengamos una recaudación superior, que ¿en qué se plasmaría? Pues que el déficit, en vez de ir el, el año que viene al 3,9, terminara en el 3. Es lo que pasó el año, eh, el año pasado, en donde los ingresos tributarios fueron superiores a lo que teníamos previsto y nuestro resultado del déficit fue mejor del que esperábamos. Va a déficit y mejora las cuentas, ¿no? Un poco para que os hagáis una idea de cómo funcionan esos, esos vasos comunicantes. Como decía antes, anteriormente Jesús, efectivamente, eh, la tabla que sí está eh, desfasada es la de beneficios fiscales, hay que corregirla con, todo, con, con más elementos. Eh, eh, de la, un error que, que hemos proyectado prácticamente la tabla y creo que de los demás te he contestado prácticamente todo. Nosotros creemos que Bruselas le va a dar el visto bueno al proyecto de presupuesto. era una ¿La, la cuenta de si aumenta o reduce el déficit? De... Yo creo que lo aumenta un poco, ¿no? El... Vamos a ver, cómo, cuando ah, veamos el dvp cuando hagamos el DBP, que veamos el resto de Administraciones, ya veremos la composición. Vale. Sí, me decía la secretaria de Estado que también tenemos que ver qué pasa con el gasto COVID todavía, por ejemplo, la vacuna, todo eso. Porque la, la, el, en el ejercicio pasado lo excluyó del cómputo Europa y este año todavía no sabemos cómo lo computa. Pero habitualmente ese indicador lo podemos ver cuando hagamos el DBP, ¿Mm? que tenemos también la composición del resto de administraciones, que actualmente no lo tenemos. ¿Mm? Pero vamos, tampoco creo, por mi propia intuición, que vaya a bajar de forma importante el, el déficit estructural. No creo, ¿eh? pero ya digo, vamos a esperar al DBP. ¿Qué tal? Alejandro López de Miguel, del Confidencial, ministra. ¿De cuánto van a subir las cotizaciones máximas, eso por una parte, y por la otra, si puede concretar un poco más, ¿a qué van a ir destinados esos 800 millones que mencionaba en términos de residencias, personas mayores, etcétera, por, por entenderlo un poquito mejor? Gracias. Yeah. Sí, respecto a la primera pregunta, por lo, por lo que me trasladó el ministro de, de Inclusión, Seguridad Social, que es, digamos, un poco el que está trabajando en el ámbito del diálogo social, todo lo que es la segunda parte de la reforma, irá en la línea del incremento de las propias pensiones. O sea, que si las pensiones están subiendo en el entorno de los chimedios, estará en el crecimiento del entorno de los chimedios. En el, en el mismo rango en que estén creciendo la, las pensiones. De todas maneras, el propio ministro yo creo que puede, que puede eh, abundar más, porque sé que es una de las materias que está discutiéndose con Bruselas y en el marco del diálogo social de la segunda parte de la revisión de, de pensiones. Respecto a la segunda, a la segunda pregunta, de los, de los 800 millones forman parte ya con esta nueva anualidad de la adenda de un paquete de 3.000 millones de euros. Ustedes dirán, eh, primera noticia, pues, lo 3.000 millones de euros que el Ministerio de eh, eh, Derechos Sociales ha transferido, está transfiriendo a las comunidades autónomas para modificar las residencias de mayores. Dice el componente 22, bueno, eso le da igual a... no, no ya está, ya está. El libro. Es el componente 22. O sea, nosotros en el plan de recuperación vamos a destinar 3.000 millones de euros a la política de cuidados en la que la gran partida de esa política es dinero para modificar la estructura de la residencia, en que sean más resistentes a las situaciones que hemos vivido, que se puedan sustituir por otra, un edificio por otro, que en vez de ser… Vertical, yo, yo de esto entiendo lo justo, porque entiéndanme que esto está en el marco de derechos sociales y están discutiéndolo, pero están las convocatorias y está el reparto de, de esos recursos en las conferencias sectoriales. Es verdad que a mí me pasa como a ti que escucho poco hablar de eso. Entonces, como ha empezado, hay una dinámica de recomposición de la residencia para permitir que eh, no haya, digamos, tanta facilidad a la propagación de un virus. En el, digo por poner un caso, ¿no? La propagación del virus, porque es lo que hemos aprendido de la pandemia. Pero hay una, un, un, una totalidad de 3.000 millones de euros que a Bruselas se le, eh, hemos comprometido con ellos, que van a ir dirigidos a cambiar la residencia, a política de, de los cuidados. También podría tener una parte, creo recordar, de plasmación, pero esto es mejor que se lo preguntéis al ministerio, para eh, el apoyo a domicilio. También para eh, invertir en tecnología que permitan que la persona mayor se quede en el domicilio. Y que eh, pues de telemedicina, de posibilidades de soportes vitales, las grúas, bueno, todo eso que, que de alguna manera facilita que la familia pueda encargarse de cuidar a, a la persona mayor. ¿no? Eh, yo siempre digo, yo he llevado esta política como consejera autonómica, la conozco bien, y siempre digo que... La mayoría de las personas mayores prefieren que, en la medida de lo posible, permanecer el mayor tiempo posible en sus domicilios. Lo que pasa es que eso es muy difícil en las condiciones en las que muchas veces las familias tienen que atender a estas personas. Entonces, hay veces que la mejor respuesta para la persona mayor es la residencia, pero hay otras veces que, si es posible, se prolonga su estancia dentro de la, de la casa. Entonces, va dirigida a cambiar las residencias por dentro y, y, y por fuera y también al apoyo domiciliario. Pero preguntarles, por favor, derechos sociales, porque son 3.000 millones. Estamos terminando, ¿no, Jaume? Digo porque hay que comer. Hola, buenas. Daniel Vieña del Mundo. Eh, dado que todas las previsiones esperan un frenazo en la actividad, eh, más, mayor o menor, el incremento de recaudación que esperan responde principalmente a la inflación. Luego, a tenor de lo que apuntado, sobre lo que publicamos hoy en El Mundo, en El Mundo también publicamos que, según los expertos de la Universidad de Valencia y Extremadura, casi la mitad del aumento del gasto que provoca la indexación se la llevan las rentas altas. O sea, que las rentas altas, las eh, pensiones altas perdón, son las que más se benefician de esa subida. Eso cómo encaja con la filosofía del Gobierno de los que más tienen, eh, tienen que aportar más. Y una clásica para acabar, el Banco de España y la IREF siguen pidiendo de manera reiterada un plan de reducción de deuda ¿hay alguna medida destinada expresamente para ello? Gracias. Gracias. Respecto a, a la última pregunta, evidentemente lo que hay es una reducción del déficit y una ralentización en la emisión de deuda, que tenemos ahora que compatibilizarla también para ver qué tratamiento tienen el dinero que viene de Bruselas. ¿Eh? Porque ahora mismo Bruselas pone a disposición del país en torno a esos 70.000 millones de euros de préstamo, ¿eh? aunque sean préstamos en unas condiciones especiales y habrá que ver también qué tratamiento fiscal va a tener en las cuentas nacionales ese. El plan de recuperación para que se hagan una idea, el tratamiento que tiene en cuentas nacionales es neutro. También por lo mismo de antes, por no perder la perspectiva, ¿no?, de, de que de pronto le inyectas 25.000 millones cada año y la ejecución o no ejecución te pueda alterar el parámetro. Entonces, estamos pendientes de que Bruselas diga eh, cómo va a tener el tratamiento, pero nuestra previsión es de reducción del déficit y de ralentización de la deuda. Respecto a, a, a lo que me comentaba de, de las previsiones económicas, bueno, yo creo que después de, de, la, de la publicación del Banco de España hay muchos economistas que están entrando en la tripa de ese estudio y discutiendo o no, si, ese, si ese estudio tiene o no... Eh, eh, bueno, eh, la línea de la previsión de cómo va a evolucionar la economía. Eh, si quieres luego, por pues no hacerle propaganda a nadie, no te digo un poco los hilos de Twitter, sobre todo, que están siguiendo algunos economistas donde, bueno, piensan que hay unas bases sobre las que se sustenta esa previsión que, que puede que no sean las correctas. Yo no tengo eh, ningún tipo de aproximación a ver cómo se ha construido el estudio, ni lo conozco en profundidad, más allá del dato. Por tanto, no puedo decir más que es una previsión dentro del resto de previsiones que se han planteado y que eh, el Banco de España piensa que puede estar en ese entorno y hay otros organismos que piensan que puede estar en el 2,2 y que nosotros hemos sido prudentes con el 2,1. Creemos que eso no va a tener ninguna, ninguna afectación. Y dicho esto, antes lo comentaba, nosotros hemos sido muy prudentes en la previsión de ingresos para el año que viene, en los dos factores, en la liquidación de este año, que nos dará una base añadida sobre la que subir, probablemente, si no hay un problema en el tercer trimestre eh, que caiga la recaudación y, eh, y también eh, respecto a que un crecimiento del 6,6 con alguna cifra de comportamiento del PIB nominal, verán ustedes que es bastante, bastante prudente, teniendo en cuenta que se incorporan nuevas figuras tributarias. Entonces, ¿Podríamos haber gastado del presupuesto un mayor volumen de ingreso, En términos ortodoxos, probablemente sí. Pero hemos mm, procurado ser prudentes y, por tanto, ir a, a un presupuesto que queremos que es el oportuno, el bueno y que consolida el conjunto de, nuestra deuda, el conjunto de nuestras cuentas públicas. Respecto al gasto en pensiones, hacía referencia anteriormente a un medio, pero porque el señor Juan Bravo lo hacía, ¿eh? No por nada en particular, sino porque él decía que, que, que lo que ahí se había transmitido no era del todo verdad. Y yo, como tengo, como creo que, que, bueno, que habitualmente los medios de comunicación, cuando transmiten una cuestión de este tipo es porque tienen alguna fuente, pues ya no me entero, efectivamente, de cuál es la posición del Partido Popular respecto a pensiones. Yo solamente creo que es muy importante decir que eh, eh, las pensiones máximas en nuestro país están topadas. ¿Eh? Esto es importante decirlo. Porque otro de los debates que hay respecto al diálogo social en materia de pensiones es que tiene que pasar en el futuro con el comportamiento del tope de las pensiones máximas. Entonces, creo que en este momento en donde el encarecimiento del nivel de vida, comparto, no tiene la misma afectación a aquellos que tienen más capacidad económica frente a los que tienen menos capacidad económica, también hay que decir que estando topada las pensiones máximas, pues yo creo que ahí ya llevan una parte muy importante de lo que es su limitación cara también al crecimiento futuro. ¿Eh? Que el día de mañana hay un destope de pensiones máximas porque es fruto del diálogo social, pues entonces lo que estoy diciendo queda fuera de, fuera de lugar. Lo dejamos aquí, ¿no? Para que nos vayamos todos a comer. Gracias, En, ¿eh? como siempre. De todas maneras, también os digo: Yauma está a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis preguntar.